Quiero invitarlos especialmente al foro Creando Puentes entre Religión y Diversidad que va a llevarse a cabo el próximo martes 24 de octubre en el Auditorio Pablo VI de la Universidad Javeriana. Parece una oportunidad extraordinaria para dejar de hablar de religión y diversidad como si vivieran dándose la espalda, como si fuera lo uno o lo otro, cada uno estuviera en una esquina de un ring y estuviera obligado a prevalecer. Creo que es una gran oportunidad para dejar de ver contradicciones en donde no las hay y, y buscar justamente lo que venimos a buscar al mundo que es la convivencia.